Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien nuevamente por aquí. Este vídeo, eh, la verdad es que he un poquito en grabarlo porque quería... o tenía la esperanza de que con el tiempo las cosas se fueran arreglando. Y bueno, supongo que ya saben de qué les hablo. Este vídeo lo grabé hace ratito afuera en el jardín. Y la verdad es que dije, creo que sería mejor por su... porque... Si ven abajo en mi descripción, supongo que alguien les recuerda, ¿no? Alguien se metió a ese famoso Zoom donde tenías que poner tu nombre completo de dónde eras para llevarte un premio. ¿Lo recuerdan? Sí, estoy hablando de David Reyes y Satur. Segave. Este, sé que ahora hay muchísima controversia con todo lo que se está diciendo por ahí, todo lo que está pasando y, y es bastante complicado hablar sobre el tema no eh, saben que yo no suelo hablar de chismes botilleos ni ese tipo de cosas pero creo que, que me decía la pena hacerlo me apetecía además muchísimo este y, y bueno pues allá voy este sé que mmm, en una relación vale siempre hay dos caras cada uno tiene su versión y no significa ni que uno ni otro a veces tengan la razón a veces que descaradamente sí pero este a, a lo que voy es de que siempre hay dos versiones y creo que cuando tú estás dentro o en el entorno de esa relación es importante escuchar ambas versiones y no juzgar escuchar y bueno al final son decisiones que toma cada uno no pero qué sucede en el momento de que esto deja de ser una relación es un negocio que obviamente nos afecta a todos y que los de esa relación eh, mañana podemos ser nosotros creo que es cuando hay que hablarlo eh, muchos dicen muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y que no me voy a meter en ese tema pero otros dicen esas cosas se hablan en silencio háblalo entre ustedes perdón, se habla en privado háblalo entre ustedes, arreglense entre ustedes y no queremos saber nada no coincido hay cosas que sí, hay que hablarlas antes de enfadarnos soltarlas e intentar arreglarlo Obviamente, por lo que sabemos, no ha sido el caso, no ha dado la oportunidad de que ella, esa relación, lo hablaran, se explicaran, se justificaran, se entendieran a razonamientos y se dejaran de ir a chismes, ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, creo, o al menos a mí personalmente, que este tipo de negocio, el network Marketing, yo me enamoré del network marketing. Debo decir que hace unos años no me parecía prudente, no lo veía bien. Para mí era una pirámide. Eh, eh, no, no me gustaba nada, ¿vale? Conforme fue pasando el tiempo lo entendí, me gusta y es por eso que hago estos vídeos y es por eso que invito a personas cuando confío en un negocio y creo que es algo real y bueno, ¿vale? Todo esto del network marketing... Eh, comenzó un poco cuando yo me separé tenía mi niño de un año, ahora tiene cinco años y mi mami fue la que me lo presentó eh, otro negocio no era Truce Investing eh, y no me lo creía, o sea tardó mi mamá un montón de meses en decirme hija tal y esto y básicamente el network marketing me cambió la vida porque yo al estar sola en un país sin familia, recién separada, donde sabemos que aquí vivir eh, sola y pagar todo es muy caro que aquí muchas parejas y personas, es muy común de empezar una relación y vamos a vivir más juntos porque no aguanto a mis padres, y por desgracia sí es, eh, o alquilar una habitación, pues es muy, muy caro mantenerse. Y el network marketing me ayudó, me salvó. Y más que económicamente, tampoco es que haya ganado muchísimo, pero me abrió la mente. Me ha hecho sentir muchísimo más segura. Y lo que me gusta del network marketing es de que al final es como una familia. Tú decides cuándo trabajar, con quién trabajar. En qué trabajar y cómo trabajar, vale. Digo esto porque a raíz de todo esto, si ya hay personas que odian el network marketing y que están a ver qué es lo que pasa, hablando 10.000 mil tonterías, diciendo que todos los del network marketing solamente buscan el dinero, los intereses, que 10.000 mil historias, no es así. Y creo que para poder hablarlo tendrías que estar dentro y abrir la mente. Yo pensaba eso, creía que era una pirámide. Y principalmente, y con tu permiso, mami, mi mami, somos tres hermanos, y mi mami siempre ha sido una madre perfecta, la adoro, la quiero, pero ella siempre ha sido súper emprendedora, me encanta, me encanta, pero de pequeña, eh, o, o digamos, eh, hace unos años, le decía mami, pero es que, ok, has estado con nosotros, te lo agradezco, y, y la quiero, y la adoro, pero... Yo le decía, mamá, es que mañana no vas a tener tu jubilación. Es que la jubilación es súper importante. Y todas esas cosas, ¿no? Y para mí era como de, es lo correcto, lo normal. Este, gracias a que mi mamá ha emprendido y nos ha podido sacar adelante, porque nos sacó adelante básicamente a los tres. La quiero y la aprecio y me ha enseñado, yo creo que me ha dado esa fuerza para hacer todo lo que he hecho y, y tener la valentía, ¿no? De seguir. Y sé que a lo mejor no, no, no encuentran a dónde quiero llegar, espero que lo vean así, pero a lo que veis que el network marketing es bonito y una de las cosas que me gusta del network marketing, como les decía antes, que te da la libertad es de que aquí no hay una dictadura como cuando tú vas al trabajo y vas al trabajo y todos ganan absolutamente lo mismo, aunque unos trabajen, otros no trabajen y a mí me cabreaba un montón cuando iba aquí a España y yo me ponía a trabajar y mis compañeros se salían a fumar y se salían a tomar el café. Y yo decía, pero yo no fumo, o sea, no es justo. Todos venimos a trabajar y todos hay que trabajar igual, no? Y al final, pues obviamente el que iba mejor es el que salía a fumar con el jefe, no? Y el que estaban ahí hablando que el que se quedaba trabajando. Obviamente no todos los trabajos es igual y no digo que los trabajos tradicionales sean malos. Ahora, a raíz de todo eso, de lo que ha pasado en trust Investing, eh, tengo otro, un trabajo tradicional y, y lo paso súper bien, o sea, y, y durante el tiempo que he trabajado lo he disfrutado, ¿vale? No estoy atacando el trabajo tradicional, hablo que el network marketing te da libertad. La libertad, y que sobre todo, no debe haber, y no te debes sentir atrapada, y mucho menos que haya, como la palabra que se está usando ahora, de dictadores, ¿no? Entonces, eh, para mí es importante, es importante enfocar esto. Cuando yo conocí el Network Marketing Trust Investing, eh, la historia en concreto luego esas se las cuento, pero a mí me enamoró David. Eh, esa emoción, esa alegría, David Reyes, ese entusiasmo, y si todos los días me comprometo a hacer los Zooms, él les ayuda a comenzar. Pongan su nombre, su dirección, su nombre completo, de dónde son. Y todo eso que nos peleábamos por entrar al Zoom. Recuerdan eso de que decías, ya es la hora, me voy a meter para poder meterme por Zoom, porque por YouTube, tal, esa emoción, el, el aprender todos los días, el volver a escucharle una y otra vez, el, el decir, invitar a alguien y decir, métete que igual te ganas dinero y comienzas. Todo eso que nos ha dado David, que a mí me ha dado David, que por desgracia no le conozco y quiero conocerte, David. Eh, no es justo lo que está pasando ahora, ¿vale? Una empresa crece por las personas que están dentro, por su producto, por la confianza. Y cuando pasa esto, que está ocurriendo esto, se debilita, se rompe. Y sí, habrá personas que te digan, céntrate, trabaja, invita y sigue para adelante. Y no, yo no voy a seguir para adelante con algo que no tengo las bases sólidas la confianza y que lo que mañana le hicieron a alguien tan importante como Satur y como David, mañana me lo puedan hacer a mí y que hemos visto que ya lo han hecho en la fase uno con las personas que han trabajado. No es pelea y no es decir dejen truce, quédense en truce, sino que lo que quiero o mi mensaje o mi intención es que sean objetivos, que seamos objetivos, que no nos dé miedo exigir lo que merecemos lo que necesitamos, lo que prometieron eh, viendo. Y ahora al final les voy a poner un poco todo lo del canal de satur de Telegram, que obviamente vosotros se pueden meter y verlo directamente, pero muchos dicen Satur, yo te apoyo, satur yo confío en ti, Satur, lo que tú necesites. Eh, sabemos. Que si ya ha pasado o bajo mi punto de vista, que cada uno obviamente es respetable, pero todo esto pasó y se veía venir porque ellos no paraban de pelear por la red. Y en vídeos anteriores he dicho, eh, David Reyes ha peleado por Cuba, por Cuba, por Cuba, por, por las cosas y por los intereses. En, lo, en el chat de todos 20, más de una vez ha dicho, ¿cuándo pasan los datos de la auditoría, Diego? Los datos de la auditoría, tal, tal, lo que prometiste, tal. Y al final, yo, yo no sé, no sé si es por cortar cabezas de... Deja de hablar o te vas fuera o bien por lo que se supone que han hecho ellos. No sé cuál ha sido. Realmente por lo que Diego os ha echado, se hablan diez mil cosas que si por no pagar, que si por esto, que si ayudaban a los demás. El caso es que independientemente de eso no me parece justo y creo que hay que hablarlo eh, para muchos. Eh, Quizás no sepan que una de las reglas fundamentales del network marketing básicamente son dos. Eh, cuando tú tienes un rango alto o pues llegas a cierto rango, o estás cobrando mensualmente, no puedes hacer otra empresa de network marketing, ¿vale? Y la segunda es de que está súper prohibido cuando tú vas o cuando yo fui al GoPro de Las Vegas y todo. Eh, no puedes invitar a otras personas, o sea, meterte, con las personas que ya están en esa red para invitarles a otro negocio. A veces te dan las circunstancias de que tú estás hablando, genera cierta confianza y pues dices, no, pues tengo aquí, pero aparte tengo otros ingresos. ¿no ¿En qué ingresos? Y pues lo dices. Y creo que no está mal en este caso obtener y ganancias desde otro lado. O sea, para nada, no tiene, no tiene nada de malo hacer eso. Dame un segundo. Queda pillado, vale, perdona, entonces yo creo que no tiene nada de malo el diversificar, vale, siempre hemos dicho diversifica, diversifica, diversifica, cuando yo estaba en la otra empresa, no es que ganara tampoco mucho en la de viajes, y me arrepiento un poco de haberlo dejado de, de lado, ya lo voy a volver a empezar a retomar, que gracias a eso viajo gratis, pero eh, a lo que voy, es de que yo le pregunté a, a, a la persona que, que me metí, y le dije, oye, pero aquí está la ley esa de tal, digo, porque tampoco es que tenga ya rango, pero, pero pues no quiero romper las normas. Y creo que incluso escribía soporte, que curiosamente los mensajes se han borrado eh, hace tiempo, de, de, de Truce vecino y me dijeron que no había problema. Entonces entiendo que obviamente la figura de Satur este, y de David es muy elevada y pues obviamente ellos no pueden hacer network marketing, lo entiendo. Pero ellos han dicho una y otra vez que no han hecho network marketing. Entonces, eso por eso lo quería decir, ¿no? O sea, al final, eh, no digo que sean perfectos, quizá, vale, o sea, se dieron las circunstancias o algo, eh, Dios, eh, perdón, Sato lo ha dicho, eh, si hay o alguien trabaja con ese trading, eh, han sido eh, ajenos a nosotros y muchos estaban desde antes. Y todo mundo diversifica, bueno, todo mundo, la mayoría, sobre todo más ellos que tienen capital, movimiento, incluso eh, desde hace tiempo me han enviado fotos de, bueno, 10.000 historias y, y pruebas, ¿vale? Donde incluso Diego hace trading por fuera, inversiones. Obviamente no sé qué tan cierto sea toda esa información, pero obviamente hace trading y más de uno lo ha dicho. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese arrebato? ¿Por qué no hablarlo antes de que pasara todo esto? En cierto modo, agradezco que den la cara por nosotros, que se preocupen por nosotros y que, bueno, por desgracia, pues han perdido ¿no? de momento el dinero que tengan en, en Truce Investing y, y en su momento lo dije en otro vídeo, digo, ¿qué pasa cuando supuestamente todas las denuncias que hace Truce Investing este, y si ganan, ¿por qué tal? ¿Qué pasa con ese dinero que, que van a tomar, que les van a pagar o, o que van a recuperar de todo ese trading? ¿Qué pasa con las personas o las cuentas canceladas del dinero que metieron? ¿Qué pasa con todas esas cositas que de poquito a poquito suman? Entiendo que, que bueno, hay veces que pueden pasar inconvenientes en la, en la empresa. Eh, espero yo pruebas y lo he dicho una y otra vez necesito ver las pruebas del de, de lo que ha pasado de se me fue de la auditoría vale creo que todo el mundo lo queremos ver y creo que lo único que pedimos es que nos aporten todo lo que nos han prometido porque lo primero en decirlo fueron vosotros desde la compañía que dijeron, les vamos a dar los datos o me equivoco nosotros pedimos las cosas o fuiste tú quien nos la ofreciste Referente a la segunda fase, ustedes nos dijeron del día 15 al día 30, les vamos a dar un avance de cómo va a irse dando y referente al token, bla, bla, bla. Del 15 al 30 de marzo. Hoy estamos a 23 de mayo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué dices una fecha y no te comprometes en tenerla? Puede ser un comunicado súper breve de, mira, eh, se murió mi perro y no lo puedo grabar. Pues vale. Pero da una información, da una explicación. Se supone que Trust Investing es grande. Eh, se supone que hay marketing, que hay redes sociales que nos dirige 10.000 historias. Demuéstranos, danos la confianza de que realmente existe eso. Y no, no lo digo de pelear o discutir, simplemente al final. Lo que estamos pidiendo toda la comunidad es esa confianza. ahora en mi caso particularmente y como dije en un vídeo anterior, o sea, el ejemplo de este chico, o sea, trabajó, trabajó, trabajó, trabajó, metió, metió, metió, metió y todo lo que hizo por red lo ha perdido, es decir, que me dijeras, bueno, es dinero falso, bueno, de, de, de esto, de la trama que se ha hablado, pues vale, pero si no hizo transferencias, o si es dinero por red que de eso te has beneficiado y te sigues beneficiando, ¿por qué castigas a las personas que te ayudamos mucho o poco o con esfuerzo? Pero ¿por qué? Porque si se supone que Diamond era aparte con lo de las joyas y, y tal y, y bla bla bla, ¿cómo es posible que no recuerdo ahora mismo exactamente, pero dijiste las personas, las personas que hubieran tenido Trading que se les hubiera liberado en este diciembre, perdón, las personas que hubieran tenido Diamond y que se les hubiera liberado en este diciembre, también entran a la fase uno. Dime, ¿con qué confianza y seguridad eh, cómo vas a seguir trabajando, haciendo interés compuesto si lo dices igual y luego me vuelve a pasar lo mismo? Eh, y ahora incluso que en su momento dije yo personalmente dije yo no tengo mucho dinero. La verdad es que si sí hay un token y pues a final de año pues tengo algo, pues yo creo que me va a ser mejor, no? En mi caso, que tampoco es que haya mucho dinero ahí. Y, y en cierto modo, digo, bueno, pues vale. En mi caso, digo, mientras los demás recuperen, que no es justo, los que han trabajado, ¿vale? Y que de la fase dos no sabemos si es del general, de tu disponible, de lo que tenías en inversiones, desconocemos. Pero es que ahora estamos a tal punto que decimos, jo, creo que iban a ganar más los de la fase uno que nosotros. Tenemos miedo y no pasa nada por decir tenemos miedo y estamos dudando, no pasa nada por decir estamos dudando, pero de lo que no se vale, es decir, te apoyo, te apoyo y me callo, me lo trago, me aguanto y espero a ver qué dicen. Creo que es el momento de, de hablar, de pedir, no estamos haciendo nada erróneo y creo que nos deberíamos unir y el marketing, el network marketing es bonito. Hoy día muchas personas buenas, malas, por desgracia, vendrá de muchas cosas de personas que han actuado mal y que queman a la industria. Entonces, dentro de hagamos que no se queme más, nos puede ayudar a muchos, la empresa de network marketing en general. Entonces, tengamos el valor de poder exigir aquellas cosas que necesitamos y que nos prometieron. Solamente eso y, y de buena manera y no, no digo ni, ni que insultemos ni que nos metamos con otra persona ni nada. Pero el network marketing es bonito y... David Reyes me hizo creer en ese network marketing. Eh, mi, mi patrocinadora, que, que las cosas no, entre yo no están bien, eh, no me sabía solucionar muchas cosas. Y me acuerdo que tenía dudas y le escribí a David Reyes, porque estaba desesperada, no tenía la respuesta y tampoco me respondía eh, soporte. Y dije, le voy a escribir, digo, seguro que ni me va a responder realmente. Y cuando me responde David, Estamos super feliz y emocionada y, y esa alegría y esa emoción creo que hace falta y es la que debemos recuperar. y cuando me respondió respondió yo yo no sé sé cómo respondí a tantas personas y a todos los que nos ayudaban, es bonito. Al final en el market que tienes una familia que te apoya te quiere, te dice tú puedes. y que al final son las personas que te ayudan a crecer, por desgracia, muchas veces más que tu propia familia, tus amigos, que tus amigos te no, no, no, se puede tal a lo que voy es que personas buenas, líderes, buenos. Perdón, la alergia es que estoy súper bien, ¿eh? Este, la alergia Ay, me, me afecta un poco la garganta. Me refiero que... Bye. Bye. Ven aquí, bye. Ven. A ver, a ver, para que no te molestes. Me refiero que no es justo que personas que nos han ayudado, nos han apoyado, que han estado ahí con nosotros, este se vayan así sin más, sin hablar y sobre todo con esa explicación. Entonces simplemente es eso, realmente apoyemos, eh, abramos un poco la mente y que quizá si quedamos nos quedamos callados, vamos a seguir como hasta ahora sin obtener respuestas o tendremos las respuestas que quieran darnos y creo que si esto es real y a mí me ayuda mucho Truz que yo he ganado con Truz que me gusta Truz Pues al final lo único que hace es perder nuestra confianza y creo que, que no funciona y que al final muchos salen perdiendo. Entonces, pues eso eh, voy a dejar eh, aquí en las redes sociales para que voten si les parece justo o injusto. Obviamente con respeto y eh, os voy a dejar también todo lo de, bueno, un resumen de todo lo que está pasando en el canal de Saturn, de hecho os voy a dejar el enlace por si quieren meterse directamente y pues eso no, no rompamos no quememos más esta industria eh, dejemos de ser a veces egoístas y al igual que, o mi intención de al igual que David me dio esa alegría y me ayudó a resolver mis dudas cuando nadie más lo hacía este, es lo que yo quiero transmitir y hacer y creo que muchos deberíamos hacer eso eh, aprovecho que no lo tenía en mente, hay muchas personas que me escriben diciendo que quieren su clave y su contraseña porque su patrocinador actuó mal y les da miedo denunciarlo, les da miedo escribir a todos y pedir los datos. Dejemos que esas malas personas hagan lo que quieren hacer, escriban a soporte, peleen sus datos, seamos inteligentes es nuestro dinero, el network marketing es bueno y luego voy a hacer un episodio exactamente de network marketing y de las ventajas que a mí me hubiera gustado escuchar, pero no es justo que esas personas que nos han ayudado tanto, que han dado su tiempo, se vayan así y que ni siquiera les hayan dado la oportunidad de irse por la puerta grande. Al final creo que, que las cosas pasan por algo, que cuando tú haces algo mal, al final quieras o no eh, Diosito te premia y te es decir todo todo todo todo es un engranaje que si has obrado mal obtienes mal entonces pues eso a lo mejor quizá era momento de, de la jubilación de estas dos personas en el sentido de truth quizá por algo pasan las cosas y algo mejor eh, tenga planeado Dios para vosotros simplemente quiero daros las gracias David, Satur, por todo lo que nos han dado. Espero que se arregle. Siento que se vayan así, pero creo que siempre va a haber gente que va a hablar mal de uno siempre. A nadie se puede tener contento. Como dicen a mi pena no somos moneditas de oro para caerles bien. Y simplemente quería agradeceros eh, por todo lo que han hecho. David, por toda esa emoción, ilusión, el sentimiento que nos has dado y el tiempo. Y ojalá, ojalá se retomen otra vez esa ilusión, esas ganas de meterte a Zoom, de querer aprender, de querer seguir creciendo y decir yo también puedo y que para todos sean justos. Es decir, si vas a hablar de un modo, obra así para todos, no simplemente para los que te vienen mal, porque sabemos que hay otras personas que realmente invitan descaradamente y que no les dice nada. Entonces no es justo, o sea, incluso en, en un grupo que estoy directamente la que generó ese grupo puso ahí el de otra plataforma, así, sin más. O sea, hay que tener un poco de respeto, de educación y todos hay que ser tratados con la misma manera. De este mismo modo digo que no es justo que los que compraron saldo ilícito y los que no lo hicieron seamos tratados igual. No es justo. Creo que por el bien de la empresa siempre se puede rectificar. Siempre se puede decir perdón. Siempre se puede decir me equivoqué. Eh, no fue decisión mía échale la culpa al marketing como dicen suelen hacer eh, pero no las cosas no se hacen así y bueno simplemente quería decirlo creo que las personas buenas no se merecen finales malos que este no es el final para ellos obviamente solo es eh, un, un final de esta fase y empezarán con otra y con otros proyectos que ya tienen y las personas que siempre están dispuestas a ayudar al final obtienen eh, beneficios, no, no hablo económico, sino el, la confianza y la seguridad y que otras personas quieran trabajar con ellos y estar a su lado. Y eso es lo que es, ellos yo creo que se llevan y al menos de mi parte. Así que realmente si dices te apoyo, da la cara. Hablemos, aprovechemos que de esto malo salga algo bueno. Y al igual que ayer vi un video de, de una persona, me gustó mucho lo que dijo. Eh, le, le vi sincero y ojalá que realmente sea así, no? Al final esto es una relación. Hay que ser sinceros, hay que hablar y decir cuando hay algo que te parece, cuando hay algo que no te parece. Obviamente no es nuestra empresa para tomar decisiones, pero al igual que en su momento, Diego, cuando vio mi video de de que fuera más barato lo del CAIC, que estoy súper contenta y agradecida. Te pido que nos escuches, que habléis, que rectifiquéis, tanto para bien o para mal. Pero creo que no merecen irse así. Creo que muchos les queremos y creo que ha crecido muchísimo por ellos. Me acuerdo una vez que en un, en un Zoom este David Reyes dijo pues voy a grabar este vídeo porque muchos me preguntan cómo hago para meter tanta gente. Me dice, es súper fácil, más. Además... En fin, me, me reí un poco, ¿no? Y ahorita todos nos reímos porque esperábamos una respuesta diferente. Dice, lo único que hago es actualizar la página <ríe> y se veían cómo iban creciendo. Todo esto ha sido gracias a la magia de David. No es justo. Entonces, recordemos esas cosas y aunque oigamos a hablar cosas malas de ellos, pues sabemos que no siempre... Todo aquel que habla tiene la razón, Al igual que igual yo me puedo equivocar. Obviamente yo no estoy en estos chats, este, aunque muchos pues, me lo han dicho y me han pasado imágenes, pero simplemente quería transmitiros eso desde el corazón y creo que, que era importante y se lo merecían de verdad. Así que nada, gracias chicos por, por todo lo que nos habéis dado. Esperemos saber, seguir sabiendo de vosotros. Esperemos que menos rectifiquen y que se vayan por la puerta grande. Este, y solamente no tenemos más que agradecer y gracias David por toda la ilusión y por todo lo que nos has transmitido a muchos así que les dejo lo de Sato y no quememos más esta industria, obremos bien y recuerden que no todas las personas son iguales, siempre hay gente buena, mala, gente que se mantiene ahí neutral, pero dejemos de tener miedo, este no es justo adiós al miedo y a a luchar por lo que nos merecemos, chicos. Sin más. Así que, bueno, un besito enorme. Os dejo de esa tour. Chau, chau. Por cierto, que no se te olvide votar en lo que voy a poner aquí. De si estás a favor o en contra. ¿Vale? Hasta luego. Eh, en este último video, fase 3, que se hable en el texto, se refiere a información basada por corporativo diciendo que las cuentas bloqueadas quedan para el final de la fase 2. Y que solo se comenzará a revisar pues cuando termine la fase 2. A ver qué ocurre si compartimos bien, si no mal. Estamos en dictadura aquí. Las personas que hacen vídeos para avanzar, cosa que otros no hacen, pues pueden tener algún error. Pero lo claro está si digo, comparto. Pero claro, esto sí si digo, comparto. Y a partir de ahí veremos lo que la empresa Truss o Dauntruz comparte de forma oficial leches. Y felicidades a todos los que hacen su labor. Sábado. Eh, sábado 21 de mayo 2022. A ver, cuando abrí el Telegram era algo personal con mis cosas y demás. Y siempre con interés de informar de tal o cual vídeo de interés de Truss, ¿cierto? Trust Investing se supone que hará varios vídeos oficiales de todo. Fase 1, fase 2, no hay fase 3, solo los bloqueados que ellos revisaran. Y se supone, supuestamente desde hace años, que en varios idiomas... Si decimos cualquier cosa que puede ser interpretada de tal o cual manera por la red, ¿verdad? Y si lo hacen personas de la red admirables y que hacen un trabajo diario, pues ahí se van a poner en cuestión por la empresa tal o cual palabra. Corporativo. Son hasta donde yo sé, pues, Diego Chávez de George, Fabiano y Claudio, ¿sí? Ni David Reyes, ni yo, ni muchos, tantos otros como el Top 20, ni 100. Ni Grupo de Brasil, los que fuimos a Brasil subvencionados el viaje por nuestra cuenta, somos responsables de las decisiones del corporativo, que parece últimamente representado apenas por el Diego o el dictador Diego. Ya sin miedo a hablar. El CEO, Diego Chávez, me ha retirado del Grupo 120 Reestructuración Brasil y qué sé yo, de más. Y a Wilson de Perú y al fantástico amigo David Reyes. Seguro que no son tan dictadores para cerrarnos la cuenta, porque seguimos trabajando en el día a día y dando apoyo a la red. Sí, la red, esa de la que yo creo algunos se olvidan. Pues bien, si estos seos o maravillosos CEOs no rectifican, entenderé que soy uno más, que no merezco estar en estos grupos y que soy un paria. Y hablaré lo que tenga que hablar de ahora en adelante. Y esto lo hablo por mi cuenta y riesgo. No tengo miedo al dictador que ni siquiera leyó un mensaje enviado. Sé que no lo leyó porque no demoró ni dos o tres minutos en sacarnos del grupo o grupos. Con todo respeto, Diego, no estabas con ganas de leer, ¿verdad? Ahí pongo el texto en mi Telegram. <coughs> y ya todos podemos hacer inversiones y sabemos que tenemos un MLM, este de Dauntruz, y que se viene de trust investing, pero inversiones o proyectos al margen del MLM estamos con posibilidad de hacerlos y sin molestar a nadie. Pero aquí que el CEO se molesta por alguna de mis inversiones y sin pedirle cuentas a él jamás de dónde o todo se fue, ah, perdón y el CEO se molesta por alguna de mis inversiones y sin pedirle cuentas a él jamás de dónde fue todo nuestro dinero. Sí, esperamos que la auditoría se haga pública más antes que tarde, ¿verdad? Tiene muchos del grupo callados sin rechistar. Esperen, respondía Diego por reclamar, que porque yo hacía una inversión privada. Aquí coloco mi respuesta y carrule, que sé que no he hecho nada fuera del lugar y sino que nos muestren sus inversiones de forma pública, como en la famosa auditoría. Juaz, Diego, usted no midió el impacto de su bote pronto, caramba. Hola a todos. No esperaba que Diego Chávez colocase mensajes relacionados a una actividad que Diego Reyes y yo hacemos como inversión por nuestra cuenta, sin antes llamarnos en privado para pedir aclaraciones o entender bien todo. Pero no importa, procedemos de forma breve a dar aclaraciones y que son simples de entender y siempre lo vamos a hacer con el mayor de los respetos para corporativo y para la red. Hace muchos meses nos conocimos un equipo de trading muy profesional y que nos fue presentando por miembros de este grupo, donde pudimos constatar que muchos amigos de Trust ya estaban ahí o tenían inversión. No decidimos entrar en ese momento, pero sí decidimos muchos meses más tarde participar por tener testimonios de muchos miembros de buen nivel en Trust y amigos que nos avisaron que era algo bueno para diversificar y así lo hicimos. Por tanto, llegamos mucho más tarde que otros. Y no menciono nombres porque invertir o diversificar inversiones es lo, que nos, es, es lo que le enseño a mi gente y a la red desde siempre. Incluso lo hablo siempre en conferencias grabadas de truce. Diversifiquen en oro, plata, tokens, criptos o qué sé yo, NFT, inmuebles. Esto es algo normal y pienso que es un buen consejo. Inclusive recibo de la red propuestas de inversión a diario, pero claro, tenemos que filtrar. Pues salía, comenzamos. Y David y yo nos llevamos bien y unimos fuerzas para hacer una inversión conjunta. No tenemos empresa para esto, ni hacemos ningún otro MLM. David y yo tenemos una empresa constituida. Una vez hicimos bajo nuestra responsabilidad esa inversión, pues decidimos hacer partícipe de un club privado por darle nombre a algunos amigos personales o personas con las que hemos trabajado codo con codo o que son nuestros directos, o que, están en, o que están con nosotros en campo, en algunos casos, por décadas. De hecho, ahora tenemos unos 23 miembros, y estamos pensando en cerrar el club ya. Que no queremos más, y estos que se vinieron, se vinieron por la confianza de lo que expusimos, y por la amistad, y por ser parte de nuestros equipos. Jamás contacté a otros equipos, y no hay página en el aire, ni proyecto de expansión, ni nada, nada más lejos de la realidad. No veo a qué tanto revuelo. Todos invierten en lo que les da la gana, inclusive la empresa. Pero aclaremos esto: David Reyes y yo solo hacemos downtrust en tu vida como LMM. Y sangre y sudor, y lágrimas y penurias también nos cuesta, y hasta porque muchos, y a él, y yo también sufrimos hasta amenazas de muerte un día sí y otro también sin ser corporativo de truth y sin tomar decisiones. Ven qué fácil era hablar en privado. Esto es lo que tenemos que decir. Seguimos firmes con Down Truth en tu vida y como hasta ahora tenemos más publicidad del caso y esto no es un error nuestro. Me tocaba decir que nadie nos pregunte sobre esto. Es un club que lo vamos a cerrar en los próximos días. Cosa que ya ha cambiado chicos, pero miren eso sí, si a mí me da la gana ganita de traer a un amigo o directo mío al club y ofrecerle este chance de inversión privada, se lo diré porque es mi derecho y no tengo mal nada malo ni que conflicte con down en tu vida. Volvemos a recalcar, no hacemos otro MLM, ni hacemos bonos directos, ni binarios, solo en trust y que y otra cosa sobre no sé qué evento. David y yo hemos sido invitados por los trading de una pequeña reunión, junto con otros inversores que no son de nuestro club y muchos de este grupo o grupos también fueron invitados. Todavía no decidí, todavía no decidí si iré o no. Pero no es un evento organizado por nosotros que nunca tenemos intención de hacer nada público y masivo, como ya se habrán dado cuenta. En resumen, no hemos montado ninguna empresa. En algo, es una inversión privada, no es MLM y cada cual invierte donde quiere de forma privada. Siempre vimos con buenos ojos en enseñar el emprendimiento, aunque otros lo enseñaran como si estuviéramos haciendo algo mal, solo por fastidia. Yo y sé que David... <coughs> Perdón. Dice, yo y sé que David también atendemos a muchas personas en privado en nuestras redes de Dauntroos en tu vida. Si bien ahora tenemos más la estrategia de mejor tres Zoom al día con pequeños grupos que reuniones muy generales, pero que estamos trabajando en el día a día es un hecho y siempre preocupados por todos. La evolución del negocio, las mejoras que se tienen de venir y todo eso firmado. David Reyes y Satur Segade. Dictador. O sea, dos minutos después. Dictador, ¿me vas a molestar para pedir y exiges que no diga nada sobre tus inversiones como gestora de cripto, activos de millones de dólares en últimos tres años? ¿Te querías ver de frente conmigo? Pues ya me tienes. Espero de ahora en adelante muestres. Espero de ahora en adelante vuestra auditoría pública jamás mostrada. Hasta aquí y sigue así, Diego, que te estás cubriendo de gloria. Yo ya no puedo defender ni a la red ni sus seos. Voy por mi cuenta y voy a pedir cuentas y que se divulgue. Hice lo posible, pero no aguanto más. A la red de Adlares. Mm, dice a la red de Adlares. No sé exactamente muy bien. Quise decir y Diego y su empresa tiene cada vez menos. A la red en general nos debemos, caramba, por favor, y a los que me amenazan de muerte que se enteren de una vez por todos, la burbuja de Trus estalló. No me arrepiento. ¿Ya te parece bien así, Diego? Descansa 24 o 48 horas, tal como te pedí cuando estabas encendido y no me hiciste caso. Y ahora difámame, diciendo que solo hago negocios fraude miserable, que llevo tres años con Trus y ni te diste cuenta, ni tú, ni tus socios, por lo que veo. El personal es inteligente y entiende muy a pesar tuyo o de vosotros. Gracias por eliminarme de esos grupos, fue un paso muy interesante. Cabrón, que dice en el México? Ya se va a venir la represalia, ¿verdad Diego? Yo te espero firme y la red también. Primera parte casi truz o down truz. Luego hice, voy a dejar un audio en relación a esto que posteé ayer, lo que les he leído. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Bueno, vamos a ver. Eh, parece que ese texto que fue escrito y redactado ayer como respuesta a... ...a la expulsión de David Mía y de otra persona del grupo de Top 20, del grupo de Top 100... ...del grupo de los que fuimos a Brasil para, para hablar con ellos, escucharlos, intentar negociar, etc. También fuimos expulsados de ese grupo. Eh, y parece que así a bote pronto, que no le dio tiempo a quien nos expulsó, que ya se pueden imaginar... ...no le dio tiempo ni a leer ni a reflexionar lo que dice ese texto. Es un texto bien diplomático, bien serio, bien moderado, bien enfocado en la verdad... ...de lo que es, de lo que es la cosa. Pero eh, también hay otra persona, que es mi patrocinador, Andrés Galán, que, no sé, se ve que tampoco leyó eso, y no sé por qué tiene que ir regando audios por ahí, mintiendo, diciendo que nosotros estamos agarrando a toda la red de todas partes. Pero Andrés, ¿por qué estás mintiendo? Dime una persona de tu red que yo haya contactado. ¿Vale? No lo vas a encontrar. Si bien al inicio... David Reyes, que es tu patrocinador, al inicio, cuando éramos él y yo solos, ¿eh? te contactó, no sé, no te pareció interesante. Si bien tú llevas un año, tú sí llevas un año o más, cogiendo gente de toda la red del mundo para los bonos elefantes, tigres y rinocerontes esos. ¿Eh? Y para una moneda ninfa de un amigo tuyo. Ah, y una moneda que supuestamente va a ser un token, que agarró dinero de mucha gente, y además a través de una empresa que luego mandaba un marketing y un email con todos sus productos a la gente que estaba comprando esa moneda. A toda gente de Truz le has tocado tú. Por tanto, es al contrario. ¿Eh? Yo creo que David habrá... Hemos tocado a más familiares y amigos, o a gente que lleva, por ejemplo, conmigo eh, 20 años en negocios, que, que, que, que a gente de Truz prácticamente... ¿Entiendes? Y yo de truz toqué a los que podría tocar, o sea, a los que me correspondía tocar y, y muchos ni les he hablado todavía. Por tanto, si pueden regar este audio para defendernos, porque ya hemos sido eliminados de algunos grupos, pues ahí está la defensa en relación a lo que Andrés Galán va diciendo y que, por cierto, el señor Diego Chávez se apresuró a postarlo rápidamente. O sea, alguien miente y el señor Diego Chávez alimenta esa mentira. Pues no sé por qué, porque en realidad nosotros, tanto David como yo, estamos muy enfocados en Dan Truss, pero esto nos agota nos, nos agota, nos quita energías, ver que tenemos un CIO que no permite que hagamos otras inversiones, que no nos respeta, que nos maltrata, eh, que nos expulsa de grupos así, como un dictador, sin, sin tener una llamada privada o no sé qué. O sea, esto es absurdo, es absurdo. Entonces, yo, tanto David como yo queremos dejar claro que el único multinivel que estamos haciendo ahora mismo es down truce en tu vida. Y esperemos que se calmen las aguas porque queremos recuperar energías para seguir trabajando. Y por supuesto, nadie jamás me va a poder a mí impedir, me va a impedir hacer las inversiones que quiera, que es lo que hace toda la red. La inmensa mayoría de la red tiene aquí, allá, el robot, esto, lo otro, qué, pum, pum, pum, dinerito por aquí, por allá, por allá. Y muchos otros negocios. Pero en nuestro caso, no hacemos otro MLM. Entonces Yo no sé qué parte de ese texto no se entendió por parte del corporativo o de algunos líderes. Por tanto, quería aclarar eso. Y lo considero importante porque siempre que vaya a haber un ataque personal nos vamos a tener que defender. Y voy a usar este canal para defenderme. Pero esperemos que se quede por aquí la cosa calmada, por el bien de todos. Mejor así. Y sí, también se me olvidó, también decía en el audio que sí, que nosotros hemos conocido también ese... ese ese equipo de trading que a través de personas de, de, de, de trus que ya llevaban mucho más tiempo que yo, inclusive la gente se cree que nosotros hemos colocado al top 20 y que empezamos con 20 personas, no, nadie del top 20 está con nosotros, si bien seguramente hay la gente del top 20 participando pero no están en nuestro club, así que mira cómo da la vuelta la tortilla, ¿eh? A ver, voy a aclarar esto para gente y youtubers que hay por ahí también, a veces hablando eh, sin, quizá de manera precipitada, los que fuimos a Brasil fuimos para intentar ayudar a las personas, intentar informarnos, intentar averiguar qué pasaba de primera mano, eh, todo lo financiamos de nuestro bolsillo y, y fuimos también un poco en representación de toda la red. Allí en uno de los días se nos enseñó eh, por Zoom, por Zoom, no papel en la mesa, por tú, se nos enseñó un PDF de un señor que hablaba desde Europa en perfecto portugués, no sé si de una empresa alemana, inglesa, eso yo no lo sé ahora mismo, eh, y se nos mostraron unos números, unos números que tenían que ver con un, un hackeo, dice, interno, eh, pero no se mostraron lo que, lo, de lo que entró, lo que salió para mesas de trabajo No se mostró una auditoría eh, Yo no la vi, pero por eso esperábamos que la pusieran de, de las guales de ellos, de las cuentas bancarias de ellos O sea, hemos visto allí, ah, nos han hackeado por 100 millones Y corresponde 804 por las comisiones, esto y lo otro Y claro, al día siguiente le, le, le pedimos en la mesa Y hay muchos aquí que saben de eso Pero que no tienen miedo a hablarlo ¿Eh? Que pusiera la auditoría en la página web de forma pública, sí, sí, sí, esto es público, todo el mundo la va a tener. Y todo el mundo va a ver el sello de la, de la empresa auditora, el teléfono, el email, lo que sea, y lo que sea. Si se hace una auditoría es para mostrarla y así tú defiendes, eh, defiendes lo, que, lo que tú estás diciéndole a los inversores, a los miembros de la red, que no son corporativos en relación a una situación económica fallida por responsabilidad de ustedes, pero la auditoría estaba para eso. Y después de no sé cuántos meses sin, sin cobrar, la auditoría vendría a darles a ustedes, corporativo, la razón de lo que pasó. Entonces, nosotros hicimos un vídeo inclusive, no, hemos visto unos números ahí van a poner la auditoría pública. Esto es lo que hemos dicho, pero ¿dónde está la auditoría? Porque nos están llamando cómplices, y yo no soy cómplice, yo soy un distribuidor y ahora mismo hasta casi me siento hasta liberado de toda esta vaina. Que ponga la auditoría pública y que la auditoría que abarque todos los espectros y todos los aspectos y todas las partes de empresa y de negociación y de lo que sea. ¿Eh? No solamente, ah, el interno que había un hacker ahí o unos hackers, venga, pues ya. Esto es lo que quería aclarar porque se nos engañó. En definitiva, se dijo que se iba a poner la auditoría pública y no se puso. Y para mí, lo dije incluso en, en críticas en, en grupos privados privados de los que fuimos a Brasil y Tom 20, es, es que no les gustan las críticas a estos señores, eh, que, que, que no, yo me sentía manipulado. ¿Y ¿Dónde está la auditoría? Que hemos hecho un vídeo diciendo que se va a poner público y en ese vídeo pues nosotros iríamos a ver muchos más detalles de la auditoría, pero todavía yo también la estoy esperando. Ya la pondrán si quieren, pero esto es el comentario, uno de los comentarios que, que tenía que hacer y preparo algún audio más. Pero no tengo prisa, sinceramente. Los audios tengo que poner bien el ítem, esto, esto, voy a hablar, esto, esto, esto y esto. Serán breves, pero bueno, por lo menos voy a darme la opinión de lo que pienso, de lo que yo creo que está ocurriendo. Y siempre voy a hacerlo de manera que no voy a. De momento no voy a difamar a nadie, porque aquí el corporativo, como he dicho ayer, se, no sabe que una crítica no tiene que ver con difamación. Quizás ya no se nos echa por criticar o por ser molestos. ...no por hacer un club privado o una inversión privada... ...entonces ya yo lo estoy reflexionando... ¿eh? difamar es yo poner... ...un insulto... ...o algo muy grave en, en, en relación al honor... ...de una persona... ...de forma pública... ...ahora, si yo hablo con un amigo... ...digo, aquel es un... ...entre comillas, un cabrón... ...por decir algo suave... Es un, un amigo, es una opinión, un, eso tiene que ser público para difamar, o en grupos de redes sociales, esto y lo otro. Yo jamás he difamado a la empresa y hasta hace pocos días estaba intentando defenderla pensando siempre en que se iba a colocar la auditoría. Pero bueno, me han echado, ¿sabes? Me siento hasta liberado. Un abrazo y buenos días. Vale, el, el domingo 22 de mayo, David Reyes ayer respondió a Diego en privado cuando anunció nuestra expulsión. Vale, se refieren a esta, es la página oficial de Trust Investing y esto es lo único que llegó a poner. Eh, aquí, anuncio oficial, Trust Investing comunica a todos los afiliados y socios que Saturn Top 2 y David Reyes. A partir de hoy 20 de mayo de 2022 ya no son parte de nuestra empresa debido a las prácticas no permitidas por nuestras políticas de buenas prácticas, cometieron actos imperdonables de, difam de difamación a nuestra empresa y esa actitud es inaceptable, además de intentar persuadir a afiliados de Trust de Cross Lines, lo que hace todavía peores sus actitudes porque están traicionando personas que desarrollan negocios con empeño y honestidad. Abrieron una empresa que no tiene licencia, cuyo nombre es Club Privado Élite. Decíamos a todos los afiliados de Trust éxito en sus negocios. Trust es confianza y transparencia. Firma Trust Investing y el enlace de Instagram. Eh, volvemos aquí a lo de Satu y eso fue lo que le respondió David Reyes. Dice, eso de difamación, no sé de dónde lo sacas. El crossline tampoco es cierto. La info que te ha llegado es falsa y estás pasando info sin saber. Luego es inversión privada, nada de crear una empresa, otra mentira. Y luego casi todo top 20 tiene su club privado, mucho antes que yo, llevándose gente con el mismo trader. Pero felicitaciones por liar la que me estás liando sin contestar ninguna info y hacerlo. Cuidado, que los más cercanos son los que hacen más negocios y también trade con todo tipo de crossline. No daré nombres, solo digo que somos los que menos hacemos. Solo trust y te equivocaste. Saludos. Por eso siempre hay que apoyar a la gente buena y honrada, que hay gente honrada y muy buena en Trust Investing, como el señor Sator Segade y el señor David Reyes, que siempre nos han ayudado, siempre. A nuestro equipo nos ha ayudado, a, en el grupo de trus pescadores, a los pescadores, a intentar entrar en trus problemas que teníamos. Nos poníamos en contacto con Sator, con David Reyes. Buenos días, buenos días a todos. hacer A mí también expulsarme. A mí no me gusta nada lo que, se, lo que ha hecho. A mí no me gusta nada lo que ha hecho Diego Chávez de expulsar a Sator, Segade y a David Reyes. A mí no me gusta nada esta manera de actuar. No me gusta nada. Si se lo ha hecho a ellos, ¿qué nos puede hacer a nosotros? ¿Qué me puede hacer a mí? También expulsarme. ¿Qué está haciendo la gente? Está viendo los audios, los comentarios y se los pasa a él y él luego interpreta las cosas mal. Cualquier persona que diga cualquier cosa se reenvía y luego no se toma una buena decisión por no haber entendido qué está pasando. Y así... Así, en plan dictadura tenemos que estar con miedo, con miedo. Como, como los gobiernos tenemos que ir con miedo, no digas esto, no digas aquello. No hay libertad de expresión, no podemos opinar con respeto de educación. A mí no me gusta nada, nada. Y si por hablar así también me tienen que expulsar de todos los imbéciles, pues mira, pues que me expulsen. Dicho lo dicho, porque yo ya llevo pasando las putas, ¿eh? como todos ustedes, supongo, desde que empezó todo esto el 27 de, de, de noviembre, los tres meses de auditoría, más otro mes y espérate, y ahora espérate en fase 2 y siete meses esperando, siete u ocho. ¿Y cómo puede vivir una persona? ¿Cómo puede vivir? Explíquemelo, explíquemelo, señor señor corporativo, señor Diego Chávez. No, no comprendemos que eso no se puede estar así con los trusters. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que hacer? A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada lo que han hecho. Si Satur será el top número uno de Tours Investing con todo lo que ha hecho, positivo en tres años, tanto, tanto ha podido ayudar. Que no, que no. Mira, este audio lo puedes compartir. Yo es que todavía al día de hoy no sé de qué nos acusa la empresa. Un día por la tarde... No sé qué le pasó a Diego, agarró un calentón cuando vio que yo estaba invitando a alguien a un club privado y le mandaron un texto, ¿sabes? De esta gente que para fastidiar. Mira, mira lo que está haciendo Satur y David. Y se empezó a calentar y yo dije, no te calientes porque yo te voy a explicar lo que es. Entonces es una inversión privada, no, tenemos, no es una empresa, es una inversión privada que hacemos nosotros. Y hemos hablado con muy poquita gente, casi más con más familiares y amigos que con gente de la red. Y mucha gente de la red, inclusive de su círculo y del top 20, ya llevaba mucho tiempo. Y... Los motivos por que este chat está cerrado, pues es porque están algún o algunos del corporativo por aquí y otros apoyadores. Y los motivos por los que no pongo nombre de los testimonios es para que el corporativo no tome represalias contra nadie más. Y al corporativo le sugiero que verifique la diferencia entre criticar y difamar. Desde que fui a Brasil he hecho conferencias con diferentes grupos apoyando a Da Untruz y diciendo que ahora teníamos un corporativo con más experiencia, pero en algunos foros selectivos como Top 20 y Grupo Brasil, de los que fuimos para allá y avisados de un día para otro, y que nos costeamos el viaje por nuestra cuenta de vez en cuando, que no siempre se mostraba muy crítico en algunas cosas, pero nunca difame en esos grupos, a pesar de lo que hayan, lo que vayan diciendo. Y bueno, pues, aquí vemos muchísimas cosas. Aquí había algo que sí quería leerle. Vale. Ese es un mensaje que dice satur Y dice, pues estaba en truce o da un truce hasta parece dos o tres días. No hacía otro MLM y siempre enfocado por ahí. Pero ya veis lo que la vida nos depara. Gracias amiga que te conozco desde más de 5 años. Vamos a hablar de no sé qué club privado si les parece bien caramba. Los CEOs en vídeos en red en su histórico empezaron con un club privado. Entre amigos, club privado de ellos y sus amigos. Y entre sus amigos tenía David Reyes. Y ahora hacer un club privado donde hablaremos de nuestros amigos de tal o cual inversión es un pecado. Un motivo de eliminar a quien. a quien. pero no entiendo. Dice, un motivo de eliminar a quien su cuenta. Y éramos pocos y parió la abuela. Si Diego Chávez compartió tal o cual audio que yo dirigía a algún miembro pidiéndole privacidad, pues sí, es normal. Era un club privado. Hasta que Diego Chávez abrió la caja de los truenos. Caramba. Qué pena que aquel club privado fuese más honesto y mejor del mundo y donde anotaban todo en Excel ¿se acuerdan ustedes Fabiano y Diego? no lucho por mi cuenta lucho, ahora lucho por la verdad, importante ahora ahora lucho por la verdad nunca se puede impedir a nadie invertir en lo que le dé la gana y si hay batalla judicial sé que no irán por ahí y ni tampoco por el famoso cross line que nos llevamos a todos ¿de qué hablan? Ahora yo no estoy en el top 20, ni grupo de Brasil, ni top 100, pero piensan que eso me importa. Sé que no va a resolver la situación, ni pretendo eso, pero que sepan que ahora yo sí voy a hablar y siempre con respeto y sin difamar. Perdón, disculpen, se me había olvidado. Ahora no estoy en Down trust, ni en Trust Investing por decisión corporativa. Sé que no rectificarán y ni me importa. Pero me van a escuchar, pues sí o sí. Que la empresa muestre una prueba de si yo, Satur, difamé en algún momento. Y espero que entienda lo que es difamar. Cosa que no creo que se lean el diccionario. Vamos a ver qué significa difamar exactamente. Aquí lo tenemos. Dice, di, difamar. Decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. En especial cuando lo dicho o escrito es falso. Difamación es un acto de comunicación de acusación hacia otra persona que puede causar daño en el honor, dignidad o reputación de quien se acusa, siempre que no esté fundamentada con pruebas feas. Um, dice hemos hecho nuestra parte así como el top 20 o 100 o top 1000 sabemos que todos están amenazados para no posicionarse esto es lo que nos toca afrontar de ahora en adelante gracias por su testimonio y aprovecho para comentar que el corporativo se le hincha la lengua diciendo el que está con nosotros bien y los que no que se vayan ¿Qué quieren decir con eso? Que nos lo aclaren de una vez, así clarito. Pienso que no lo harán porque no sabrán ni qué significa eso. Pero lo que tú digas está bien, pero que si te critico me cierras la cuenta. Que lo aclaren y tienen mucha cosita por aclarar. Viva la auditoría. Mire, corporativo, yo ya hago lo que quiero. Pero aclare qué significa por parte de ustedes dictadores. ¿Qué significa eso de que él quiera... De que, del que quiera se vaya primero ustedes van a cerrar cuentas cuando no les gusta la, la crítica segundo expliquen y aclaren qué quieren decir con eso de que el que se quiera ir que se vaya segundo expliquen y aclaren qué quiere decir eso de que el que se quiera ir que se vaya que se lo diga a ustedes y si les cierren la cuenta eso porque ya sé de tal o cual volumen las cuentas fueron abiertas por personas reales o familiares, o qué sé yo. Sé que en la red hay cuentas duplicadas, o qué sé yo. Y eso a mí no me afecta, pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Que estás conmigo o contra a ti? Eso. A pesar de que me pidas cosas incoherentes, o sea, estamos con la dictadura o en contra, pues yo no estoy en contra de vuestra dictadura y en solitario dispuesto a plantar batalla en defensa de la mayor parte de la red. ¿Te parece bien así? La empresa de KIC de Trus, la intermediaria, es muy buena, buenísima, casi mejor que la auditoría. Siempre a tus órdenes. Dice, pondrá una respuesta en grupos en relación a esto. El que quiera continuar, que continúe y el que no, que se vaya. Ya tienen la puerta abierta. Espere, me voy a morir de coraje o de risa hasta mañana. Viva la puerta de los dictadores de Truz y aún nadie sabe dónde están. Para la red. En general espero la auditoría que se nos dijo en Brasil que sería pública y con sellos y demás. Y no me vale que, la, que una auditoría para mostrar a su gente, su grupo internacional, pues se retrase tanto. No sea que los que fuimos a Brasil estamos siendo considerados cómplices... De no sé yo qué. Esperen que se viene la auditoría. Esto punto uno. Y eso que ya estoy fuera de trus o da un Cuánto miedo. Cuánto miedo hay porque de repente le cierran la cuenta. Auditoría al poder. Ya se viene y oficial. Saturn. Éramos a nivel MLM con Trus. Yo y me ofrece negocios MLM y los rechazo a todos. Acabo de ser expulsado de uno llamado Down Truth y Trust Investing y algo de Energy. Son nuestros corporativos que son los dueños de la verdad y del universo. Siento mucho la decisión del corporativo para mí tú y David. Bueno, esto es. comentario. Dice. Así no se cambia el sector de mercado. Bla, bla, bla. Y Saturn dice, buenísimo. Y ni he hecho yo o David otro MLM y si me impulsan a ello yo lo haré, pero no tengo energías ahora apenas hacemos una inversión privada como las que hace nuestro corporativo sin dar detalles Trus Music, Trus Vine será Wine Trust Diamond, Energy, Token fallido y donde 90 o más de la red perdió vuestro corporativo tendrá que dar muchos detalles y explicaciones ellos lo han querido así y hay un tal truce agrario también que es oculto, ¿sí? Un truce agrario ¿habéis visto esto? Aquí truce agrario también que es oculto. Que nos digan qué hicieron con nuestros aportes a partir de 15 USDT. Seguro darán explicaciones sin prisa porque a ellos, a pesar de considerarme mal como muchos de ustedes que pues siempre saldrán con quien me apoye bien y quien esté contra mí le cancelemos la cuenta y que viva la puerta abierta de salida y que nadie sabe lo que significa a día de hoy dice mira Diego y Fabiano estoy en mi casa y mi puerta la tengo a la derecha tengo que salir por la puerta para sentarme fuera del negocio okay. o que lo de la puerta de salida lo que significa bla bla bla en fin Dice, es que yo tenía otra puerta, Diego y el corporativo, al final me fui por otra. que es cuál? Que los dictadores Diego Chávez y Fabiano Lima me expulsaron y no solo a mí. Estoy feliz y triste a la vez. Ojo, llevo muchos años en esta industria, pero vamos a recibir un repaso de qué significa para un aporte de 15, 30, 50, 100 mil o millones. ¿Qué significado eso de si no quieres bien y si no te vas? Es muy curioso. ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde? Gracias. Yo sé que de ahora en adelante no podré confiar más en el corporativo de Downtrust Y manda un donde quieras. <risa> Quizá, bueno. En fin. ¿Había otro? Estoy invirtiendo con ese trading, con ese equipo. Antes que nosotros. Para que te des cuenta. Y esto también se lo dije. Entonces, tranquilo, que nosotros no estamos haciendo crossline. Yo tocaba a directos míos. Y unos me han dicho que sí, otros me han dicho que no. Y toqué al 5% de mis directos. Y David ha tocado a su gente también, a los que consideraba. ¿Qué es eso de crossline? ¿De qué? ¿De dónde se es sale? Y, y, y luego, ¿qué crossline? ¿Eh? Primero, nadie nos puede impedir hacer una inversión privada. Segundo, yo a mis directos les puedo hablar de cualquier negocio que quiera en el momento que quiera. Hablo sobre todo de los lo que son mis directos. Tercero, no hemos hecho crossline. Ahora parece ser que van diciendo que estamos expulsados porque hemos difamado. Tampoco es cierto. Porque como puse yo en mi telegram, una cosa es criticar y otra es difamar. Y criticar y pedir que se cumpla lo que se pacta, eh, eso para ellos es, es duro, ¿no? No lo aceptan. Y claro, entró el calentón y Diego no es de los que se vuelva atrás, ni va a volverse atrás ni nada. Pero si quieres que te diga la verdad... Yo dejaré un audio explicando cómo veo yo la cosa ya, porque con estos señores, con estos señores, fiarse de estos señores es imposible, no controlan, no controlan. Muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, bueno, este audio lo puedes compartir si quieres, ¿eh? sin ningún problema. Es que no tengo prisa, pero digo mañana preparo uno ahí, ya para que quede ahí, y luego seguir con nuestra vida, ya. y ya. Por supuesto, ya estamos con el abogado preparando ya para abrir acciones judiciales también. Y de hecho, quien le dio la gran publicidad a eso fue el señor Diego Chávez con ese calentón, porque ahora no para de venirme gente a preguntarme, todos los días a todas horas, que quieren estar conmigo, quieren estar con David, que no sé qué, que qué tenemos, que no sé qué. Y no íbamos a hablar con tanta gente, pero ya puestos ya que nos han echado, pues ahora los que me vengan a preguntar yo les voy a responder, que no tenía pensado hacerlo así, íbamos, con, íbamos muy tranquilitos diciendo a la gente... Manténlo en privado, manténlo en secreto, no queremos ser muchos, no sé qué, pero bueno, o sea, siempre hay gente que se va de madre y, y, y lo hacen a mala intención para perjudicar o qué sé yo, en fin, 100% todos no podéis confiar, pero mira, estos dos audios yo los voy a postar en Telegram, ¿vale? Vale, eh, dice, por supuesto, cualquier token que venga de ustedes, cuidado, les queda claro, ya vamos a confiar en token de ustedes que no han sido capaces de crear una estructura empresarial profesional con el dinero, de todos los que les apoyamos. Sí, Diego, llega la hora de la verdad. Esa que vas a seguir publicando en el top 20 y top 100 y en el grupo de Brasil. Y a nivel general, donde te admiten para hablar. Estoy fuera. Ustedes no merecen la pena, claro o clarito. Y gracias por la publicidad que hizo nuestro club privado, seguirá siendo privado. Y no creo que lleguemos a más de 50 participantes directos, recordando que David Reyes tenía camino de 800.000 personas en la antigua red de truz y de la que usted se quiere adueñar, caramba. Sé que voy a estar duro con esto, pero diré, ¿se van a esconder o van a plantear batalla? En fin, miércoles cuatro de la mañana, así que aún me queda unas horitas por aquí. Es complicado todo esto, chicos, no sé qué decirles, qué no decirles, creo que todo se habla por sí solo. Hay muchas cosas que no me cuadran no digo ahora sin, a ver, sin, sin atacar, ¿no? Y, y lo que dije al un principio, eh, mis respetos han crecido, han ayudado, han trabajado y todo. Pero lo que no me parece justo es de que, complicado, no me parece justo que cuando te echan es cuando empiezas a hablar. Creo y como dije en un principio, el network marketing no consta de eso, ni la vida real, ni en cualquier trabajo, ni en cualquier relación, ni en cualquier pareja, ni en cualquier momento justifica que estés en un lugar donde te tratan mal, donde te obligan, donde dice... Palabras textuales. Dame un segundo. Eh, eh, donde dice. Donde dice un SEO que nos maltrata. Es decir, nadie tiene por qué soportar absolutamente nada. Y si tú no estás contento y no o no te gusta lo que lo que estás haciendo, que creo que no es el caso pero desde luego no, no están contentas con esta situación desde hace tiempo, al parecer. Pues entonces, ¿qué, ¿qué esperas? O sea, ¿qué queréis que les diga? No no somos unos niños pequeños que se puedan manipular, y si tú no estás conforme en un lugar, vete. Algo que no me cuadra, eh, referente a la auditoría, ¿no? Es decir, muchos pues teníamos nuestras dudas, dijeron, bueno, ojalá que sí, que lo pongan, y bueno, quizá lo pongan, pero... ¿Por qué se graba un vídeo diciendo sí, lo hemos visto tal, tal, tal? Y yo personalmente me imaginaba pues las clásicas reuniones esas pues donde vas viendo los datos en, en el ordenador, la pantalla y aparte aquí tienes tu libretita con tus apuntes, con los números y lo más normal es que en cualquier reunión de lo que sea, ¿eh? Este pues digan, hola, pues la empresa fulanito se encargó de hacer la auditoría, bla, bla, bla, está ubicada en tal, tal, tal, tal que se den datos y números, no entiendo. Y si la empresa al parecer era de un lugar de Europa, eh, ¿por qué motivo mm, se trasladaron todos a Brasil? En vez de que si la empresa estaba en Europa, pues ¿por qué no se quedó en Europa? ¿Por qué las prisas de hacerlo de un día para otro? Eh, no sé, muchas cosas que no, no me cuadran personalmente y yo creo que, que muchísimos de ustedes las palabras, yo me siento manipulado. Eh, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, ahora difamar, ahora lucho por la verdad. Creo que siempre hay que intentar luchar por la verdad. No solo cuando ya estás fuera y no tienes nada que perder. Y lo digo, bueno, creo que me entendéis, ¿no? O sea, hay cosas que no, como que no cuadran. Eh, que ellos mismos digan, ya no voy a poder confiar ni nada pues al final se entiende, no voy a difamar, eh, no es lo mismo que lo diga una persona que vaya pasando por la calle y que diga no confío a que sea el número uno del top, ¿no? Entonces es complicado, muchos me dicen qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Yo desde que empezó todo lo de la auditoría no he invitado absolutamente a nadie de gente. Y los que me han dicho, les he dicho, espérate, a ah, la auditoría, tal, tal, tal, pasa esto, esto, esto, esto, esto. Solo he metido a una persona y le dije, mira, yo me esperaría y tal. Y me dijo, no, no, no, yo lo tengo súper claro. Le dije, bueno, pues venga adelante. Este, que se para cualquier cosa. Y yo obviamente pues sigo haciendo vídeos porque mmm, sí o sí y conociéndome necesito saber el final de esa trama. Y sobre todo porque hay dinero mío de las personas que confiaron en mí y de mi familia. Y por lo cual voy a estar al pendiente. Hay muchísima desinformación, muchísima gente que por fuera las personas que los invitaron les han engañado. Así que pues obviamente pues ya que estoy investigándolo pues lo quiero compartir con ustedes. Entonces pues por eso seguiré subiendo vídeos y apoyando dentro de lo que pueda. A ver qué pasa, a ver qué termina. Igual y mañana están como si nada y hubo malentendido, bla, bla, bla. En fin. Creo que dentro de la empresa, compañía, ya no sé yo cómo llamarla, aún pueden recuperarlo, o sea, aunque hay muchas habladurías y todo, también hay mucha gente súper fiel que dicen 100% hasta la muerte. Eh, entonces yo creo que si fuera inteligente eh, Diego Chávez, pues dos, tres, cuatro comunicados. Eh, dar datos, dar otra vez sueños, intereses, decir y todo, pues al final la gente tampoco pide mucho, por desgracia, para bien o para mal, ya no sé yo, yo qué decir exactamente, pero pues creo que si nos muestran la auditoría, nos muestran cosas, pues al final, en el fondo yo creo que todos, los que están dentro de otros y todos tienen la esperanza, ¿no?, de seguir soñando, pero con qué ganas, sueñas, trabajas si no tienes asegurado que cumpla la palabra en los próximos planes. En fin, chicos, es el vídeo más largo que he hecho, creo, muero y Sueño. Este, además de que tiene muchísimo trabajo, aún no termino, no creo que lo publique hoy porque ya tengo que levantarme en dos horas. Este, pero estoy poniendo los subtítulos porque me lo están pidiendo gente de Brasil, de Portugal y como lo lee automáticamente YouTube, hay veces que falla, entonces esto era importante y lo he estado escribiendo y todo, y pues estoy agotada y me ha demorado más tiempo del que yo creía. Así que, bueno, eh, cuando esté por fin, dale hoy un like y me lo he ganado totalmente. Este, mucho ánimo a todos y, bueno, a los que han echado y pues entiendo la faena y la tristeza, aunque viéndolo egoístamente, bueno, no egoístamente, pero me refiero dentro de eh, ellos han sido personas inteligentes que han puesto el dinero en diferentes lados. Las inversiones en las que cualquiera pueda entrar. Eh, han ido trabajando, creando, ahorrando, como quieras llamarlo. Y pues al final tienen ese colchón, ¿no? Eh, uno de los del audio dijo, es que claro, eh, dime cómo voy a vivir después de tres meses. Ellos estaban arriba, ganaron mucho, sacaron mucho. Obviamente cada uno lo gestionó pues de, de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que, que es más precavido, otra gente que no lo es, que derrocha más. Pero yo me pongo a pensar en, en más abajo, ¿no? Las personas que con trabajos metieron su poco dinero, que estuvieron trabajándolo, que no tienen nada, que realmente es un conflicto para ellos que pidieron préstamos y por eso es súper importante no... Recordar que todo esto es, al final, no deja de ser una inversión y tu inversión conlleva un riesgo. No digo que no metas el, que, que metas el dinero que tienes pensado perder, porque obviamente cuando tú te metes a algún lugar, pues tienes que confiar en esa empresa y no ir tirando ahí el dinero, ¿no? Yo en mi mente digo, es como si me comprara un billete de lotería. No hay probabilidad de que me toques el billete de lotería, la lotería, bueno, sería guay, ¿verdad? Pero... No sé, sí, yo comprar billetes de lotería, entonces digo, bueno, pues lo echo para acá o en vez de irme, yo qué sé, a, a salir este fin de semana y gastármelo en, en una cerveza, pues lo meto aquí. Entonces, bueno, al final cada uno pues lo va haciendo según su manera, pero por desgracia hay mucha gente que está perdiendo y que realmente no tiene dinero. Y pues eso es lo más triste y sobre todo que son muchas personas y muchísimos que han comprado paquetes de 15 dólares. Esperemos que las cosas mejoren. No, soy una soñadora ilusa y no paro de justificar. Ese es mi, mi gran defecto o virtud, según lo quieran ver. Pero pues supongo que en el fondo todos quisiéramos que se arreglara. y que volviéramos a confiar. Ahora sí que no depende de nosotros. Y las cosas cada día que pasan se van poniendo más complicadas. Así que me voy a la cama. Yo creo que ya lo publico más tarde. Tengo sueño. Buenas noches. Un beso y feliz miércoles. Bye.